Para ellos no. Para ellos es una fuente de energía que les transmite algo. Los símbolos transmiten cosas. Nada que ver con cualquiera de nosotros, con su pensamiento de, de gente de a pie. Entonces, si eso es Ra, el Dios Sol, igual a Baal, igual a Lucifer, ¿a quién se está dirigiendo? cuando sale así a las multitudes, tan solo para ser aclamado, para pronunciar algo al igual que el presidente de Estados Unidos no está recibiendo la influencia directa del espíritu que dicen de Ra, de Lucifer y estos son sus símbolos y esto no lo sabemos al menos que empecemos a ahorgar un poco o sea que ahora cada vez que veáis la televisión y veáis cuando salen a hablar fijaros si dan alguna instantánea más porque esas imágenes se ven a menudo y no son porque sí pero entonces si, si esa misma presencia representa a Lucifer a Satanás por eso el obelisco es tan importante en el mundo de la masonería ¿Recordáis las tumbas que vimos el primer día? En Estados Unidos, de unos señores masones Tenían cruces todas, ¿verdad? ¿Arriba? No No ¿Qué tenían? Obeliscos ¿Por qué? Pues porque para ellos, ese es su dios Lucifer ¡Qué gran diferencia! Eh! O sea que si ahora vais a cualquier cementerio Y en Barcelona, más que aquí Podéis andar entre las tumbas y si veis películas de Hollywood, mirad esos cementerios donde los entierran en el suelo y veis que normalmente entre medio de cruces de repente en un lado ¡pam! obeliscos, pam, obeliscos. ¿Por qué? Que, que se crían como macetas, no, porque debajo está enterrado un señor masón. ¿Veis? ¿Veis de dónde surge su doctrina? Pero qué casualidad que el día alabado y santificado por el papado, el domingo ¿qué significa el domingo? Día solis, día del sol eso es lo que significa el domingo día dedicado al Dios que todos los paganos adoraban que era el sol y curiosamente ese día es el mismo que ahora están promocionando tanto para que el mundo observe como día de reposo qué cosas qué extrañas coincidencias ¿tendrá que ver esto algo con la marca de la bestia? esto lo veremos en la última de las conferencias y ahora vamos a hacer un poco una cosa que dices uy, esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo vamos a verlo nos vamos a Estados Unidos Nueva York presenta el nuevo diseño más seguro de la Torre de la Libertad ¿por ¿por qué? Sabéis que hubo un plan, ¿no? Que es la zona cero, donde quedaron las torres gemelas, eh, se, se hicieron proyectos para construir una torre, ¿no? Y se hizo un proyecto. Cuando ya estaba aprobado después de un montón de faena, resulta que dicen, cuidado, que nos hemos dado cuenta de que si viene un cochecito y pone, eh, lleva un petardo dentro, se puede cargar todo el edificio muy fácilmente. Por tanto, hay que cambiarlo todo. Cambiarlo todo significaba que había que cambiar todo el proyecto de arriba abajo. Y la forma original también fue cambiada. Y curiosamente, cuando un proyecto tardó tanto tiempo en realizarse, salir a su basta, etc., en cinco meses ¡pam! ¡Cambio de proyecto! Bueno, yo no me imagino qué faena para los arquitectos en cinco meses hacerlo todo. ¿Sabéis? Es bastante dudoso que en cinco meses se pueda hacer un proyecto de esa enorme magnitud muy dudoso ¿y por qué cambia el proyecto? Solo porque si pasa un camioncito que pumba se va todo a la porra? vamos a ver un poco el porqué vamos a ver ahora el nuevo proyecto tiene forma de obelisco ¡ay madre! cuadrado en su planta baja pero que va perdiendo masa conforme sube ya que cada fachada en realidad es triangular más cosas una antena con faro que Chills calificó el que lo hizo como una escultura de luz, arriba del obelisco un faro, una luz, ¿qué significa el nombre Lucifer? ¿qué significa? ¿alguien lo sabe? no es portador de luz ¡Qué casualidad eh? y se lo ponen arriba del obelisco te dicen que tiene forma de obelisco y un obelisco ya era emblema de Lucifer ¿qué más? Uy, madre! la altura del, del obelisco es una altura patriótica de 1776 pies que es una medida suya ¿no? que utilizan los anglosajones que equivale a, 40, a 540 metros referencia simbólica en 1776 a la fecha de la declaración de la independencia ¿recordáis que nosotros eh, enseñamos el billete de dólar y en la base de la pirámide aparecía la fecha 1776 en cifras romanas? y se decía, es el día de la independencia de los Estados Unidos tachán pues no porque además coincidía con la fecha de inauguración de la orden de los Illuminati en Baviera que por casualidad coinciden en que el actual Papa es precisamente de Baviera bueno, debe es ser una casualidad pero ¿sería por la fecha patriótica que mida 1776 o es por lo otro? Este referente simbólico imprescindible para el gobernador republicano, cuidado, imprescindible, ¿eh? no se puede pasar sin ello. Y posible candidato a la presidencia, George Pataki, es lo único que queda del diseño original de Libeskin. O sea, lo único en que coincidía ya el otro proyecto es la medida. Qué cosas... Seleccionado por Pataki tras el concurso del 2003, Libeskin que sigue siendo responsable del plan general para la zona, insistió ayer en que la altura no es una metáfora retórica. Quiere decir algo. Y ellos mismos lo están diciendo. Que no, que quiere decir algo. Fijaros, eh. Vamos a ver algo más. Este es el diseño de la Torre de la Libertad. Bueno, nos ha subido... Mira, Ahora lo vemos bien. ¿Ves? Este es el diseño como va a quedar. Impresionante, realmente, eh. Guapa, sí, muchísimo. ¿y qué pone que es? tendrá una altura de 540 metros y forma de obelisco bueno yo no sé cómo lo veis esto pero resulta que lo que ellos llaman la torre de la libertad que además hay más frases que dicen que es la liberación del pueblo judío ese es como símbolo ¿eh? es curioso eh. curiosamente coincide en que ahora en Nueva York se hace un pedazo de obelisco, sustituyendo unas torres gemelas. Curiosamente, ¿no será que están ofreciendo a nivel general un monumento a Satanás? Es impresionante, ¿eh? ¿Recordáis en qué día cayeron las torres gemelas? Un 11, ¿verdad? Empezamos a ver la relación entre todas las cosas ahora soy yo que os estoy sugestionando pues que sencillamente pensáis también un poco por vosotros mismos y os dais cuenta de que hay demasiadas coincidencias pues ahora vamos a ver otro tema que diremos, va, esto no tiene nada que ver el báculo del papa, el bastoncillo que llevan los papas, ¿vale? ¿veis esta? Juan Pablo II, ¿qué lleva en la mano? el báculo, ¿no? que es una cruz con un Cristo clavado Vamos a ver, ahora aparece Joseph Ratzinger, el actual Benedicto XVI, que lleva a la mano? ¿Anda? ¿Un báculo también? ¿No? ¿Es el mismo, no? ¿Sabéis? Cuando fue elegido uh, Joseph Ratzinger, se decía, y aparecían en los periódicos Posco y ¿qué crucifijo va a llevar? Esto se planteó, salió en los periódicos en un claro gesto de continuidad puso el mismo crucifijo que sus antecesores en plural ¿Solo lo llevó Juan Pablo II? ¿o lo llevó alguien más? pues resulta de que, bueno, aquí también vemos un poco más junto a anillo en la mano de Benedicto XVI el mismo báculo del crucifijo en el que se apoyaron sus predecesores Pablo VI Juan Pablo I y Juan Pablo II segundo, Puedes clicar, que se vea Mirad que aparece aquí Pablo VI El primero en llevar el báculo Es el mismo ¿Veis? Aquí lo vemos frontalmente ¿Es bonito? Estéticamente os pregunto, ¿es bonito? ¿Qué os transmite? Un buen rollo impresionante No ¿eh? sé ¿Sí? Yo, personalmente, en catalán diría masgarrifa. ¿Alguien sabe traducir la palabra masguerrifa? ¡Ah! Me estremece, me, me da un mal rollo, un... Uy. ¿Me entendéis con un...? Uy. Pues eso. Escalo un escalofrío. Eléctrico. Vale, también. ¿Sí? La iglesia católica siempre recuerda a Cristo eh, crucificado. ¿Por qué Cristo está crucificado? Y, ¿Y no tanto resucitado? Sí. Esto es otro tema. ¡Ah! a sacar teología, la hemos liado. Bueno, ya lo hablaremos si queréis en otro momento. El tema es muy interesante lo que has planteado. ¿eh? ¿Dónde está el origen de este crucifijo? Se lo inventó Pablo VI Dijo, a ver, quiero que me hagan una fundición de un Cristo esmirriado, clavado en una cruz, que da asco. ¿Cómo, cómo? cómo está arrodillado? ¿Sí? No es exactamente esto Pero sí, porque eran un signo De ostentación de poder ¿Vale? Los vacuos, eh, aquí mando yo Eran como un cetro ¿Vale? Bueno ¿Fue Pablo Sector que lo diseñó? O, o no Vamos a hacer un poco de historia ¿Sabéis cómo se lo conoce a este crucifijo? ponerle un apodo. A ver, ¿qué, ¿qué se os ocurriría cuando lo veáis? El feo. El feo. ¿Qué, qué, Va, decime alguna otra palabrita con lo que lo podríais definir. O tres palabras, va. Sí. Tétrico. Eh, la cruz torcida, Ah, caray. Sí, señor. La cruz torcida. Claro, evidente. ¿Veis los brazos de la cruz? No son rectos. Todos los crucifijos que llevan los católicos, fijaros, siempre son rectilíneos. ¿eh? Una horizontal perfecta en los brazos. En cambio... De aquí cae de los lados, ¿verdad? Y la figura de Cristo, ¡ostras! ¿Qué patillas, eh? Y los bracillos? La verdad es que si lo veis un poco mal, hasta parece una sardina más que un Cristo. En serio, es que transmite, vale. Dime. Me parece el símbolo de la muerte. Te parece el símbolo de la muerte. la muerte en la mano vamos a ver qué significa en verdad todo esto vamos a verlo va. fijaros que escribió Pierce Compton ex editor de un periódico católico o sea que él es católico y muy acérrimo llamado The Universe, El Universo él es un católico tradicional practicante y ¿sabéis qué denuncia? la infiltración de la masonería en la iglesia católica ay madre Vamos a ver qué dice Porque ella no solo habla de la, de la masonería en general Habla de los, perdón, este señor habla de los Illuminati Infiltrados dentro del Vaticano Y en un libro suyo, en inglés, que traducido es La cruz partida, mano oculta en el Vaticano Si queréis os digo, está escrito en el año 1981 Habla de Pablo VI, del último Papa que habíamos visto O del primero que llevó ese crucifijo Fijaros que dice. Y esto no es un invento, es historia. Hizo también uso de un símbolo siniestro usado por. ¿Por qué? ¿Quién es que usó esto? Unos niños que iban a... a llevar ovejas a algún sitio. Atención a lo que voy a leer, ¿eh? Usado por los satanistas en el siglo VI. Que había sido revivido en la época del Vaticano II. La época del Vaticano II es cuando Juan XXIII, el Papa Bueno famoso, empezó con algo muy importante. A partir de